Soy Yarianis González Ocanto, estoy trabajando en un proyecto de investigación con eh, Ana Teresa López Pastor y Miguel Vicente. En nuestra investigación es el diseño de una estrategia de comunicación para incentivar la práctica deportiva en las chicas adolescentes de Segovia. La tendencia sedentaria tiene unos niveles muy elevados. Solo el 14% de, de las chicas adolescentes cumplen con el nivel establecido por la Organización Mundial de la Salud de realizar una hora de actividades de intensidad entre moderada rigurosa. Nuestro estudio pretende hacer una aproximación a, a esta situación a partir de, eh, desde el campo de la, de la educación y la comunicación. El sedentarismo se asocia mucho a que eh, hoy día la mayor parte del tiempo de ocio que invierten los adolescentes es en, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y eh, de ahí también que nuestra investigación intenta dar eh, un carácter educativo, una vuelta de enfoque y de mirada a las nuevas tecnologías para usarlas, específicamente las redes sociales, en, eh, en este proyecto de eh, motivación, de promoción de la actividad física deportiva en las chicas adolescentes. la práctica de... Deportiva permitiría a los adolescentes tener, obtener una educación en valores, como eh, la disciplina, la solidaridad, el trabajo en equipo, una serie de valores que les va a ayudar en su vida eh, personal y también en su vida profesional.